Y damos la bienvenida a nuestro querido amigo el doctor Jorge Amarante. Doctor, qué bueno que estás con nosotros. Buen día. Muchas gracias, Víctor y Nelly, por la invitación que me hacen, <coughs> que podríamos decir ya de costumbre. Sí, ¿sí? sí ya una costumbre. Uh -huh. Para cada año, sobre la orientación que le podemos dar a los pacientes a través de tu programa, sobre la buena alimentación y los buenos estilos de vida. Y ahora post navidad. Uh -huh. <risa> bueno, doctor. Y por reiterando, ahí... Víctor, tu felicitación de elegir a Nelly puede ser una persona, como te dije, eh, fuera de cámara, culta, inteligente, y que tiene un tono de voz que produce ASMG, <risa> <risa> un cosquilleo así, agradable cuando habla. Víctor, vamos a invitar a las personas también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y puedan luego también ver esta entrevista solamente buscando contacto diario. Usted ahí ya, pues, en, si está trabajando, está haciendo algo, entonces luego usted entra y puede ver nuestro programa y puede ver entrevistas como la que vamos a tener en este momento en contacto diario en YouTube. Así es, pues gracias, doctor, por esa felicitaciones y reitera a Nelly que tenemos que felicitar que posee todos esos dotes y esas condiciones y qué bueno que nosotros podemos aprovecharla para transmitir esos conocimientos, esa experiencia a todo nuestro público de contacto. Así que gracias Nelly, gracias doctor por eso, por confirmar eso que ya mucho Mira hemos, no diría, no sé. <risa> Doctor, la idea de compartir con nosotros este viernes, de la antesala del fin de semana ya más relajado, es buscar su orientación, eh, generalmente en diciembre, época de muchas fiestas, época donde mucha gente se desconecta y tiende hasta a perder esa forma adquirida ya durante meses y hasta años, para perderla en un mes de fiesta y de comedera. ¿Cuál es la orientación que el doctor Amarante eh, le da a esa persona para que recuperen ese, ese, ese físico ¿verdad? que perdieron momentáneamente? Uh -huh. Tú sabes que nosotros en la, la cultura dominicana... Eh, somos muy arraigados, ¿verdad? Como que somos por época, tenemos un patrón y el patrón de diciembre es comer, tomar como si el mundo se hubiera acabado o se estuviese acabando, supuestamente la celebración del Niño Jesús, ¿verdad? Pero lo que se hace es comer mucho y se estima, eh, antes yo darte las recomendaciones, que normalmente una persona tiende a aumentar entre 6, 15 y hasta 20 libras, dependiendo de la persona. Pero el promedio, más o menos, un adulto común y corriente tiende a aumentar entre 6 y hasta 20 libras. Y algo que tú dijiste muy importante, eh, Víctor, es que cuando tú te sometes, por ejemplo, tú has llevado un plan de alimentación para controlar tu peso y buscar tu salud y tu, una imagen armónica física, cuando tú tienes un tiempo eh, llevando tu régimen y haces un descontrol sistemático por una, dos semanas, tres semanas, tiendes a arruinar o a empeorar el proceso que tú, llevabas, eh, que tú llevaste, porque el cuerpo humano es una máquina que siempre está buscando la defensiva y cuando tiene, eh, te voy a explicar así, eh, él cuando tú le limitas la comida y él ve como que tú lo estás matando dándole menos ingreso y le diste mucho ingreso en un tiempo entonces tiende a guardar más para guardar reservas porque tú lo estabas matando para entonces, compensar esos momentos entonces el... ahí viene eh, yo no sé si si tú pod podría pasar uno, no sé si uno gráfico que te envíen no, no lo tiene este, están ahí, vamos a ver si les se eh, levantan Fíjate Víctor, hay una hay una cosa, mira Yo les quiero, eh, la razón que yo vengo aquí a orientar a la persona es hacer un llamado uh -huh. Como nutricionista nosotros no estamos últimamente eh, haciendo dietas Dietas en el sentido, porque dieta, el, el, la palabra dieta La gente odia la dieta Exacto la palabra dieta eh, se entiende en el, en, el, en el pueblo como restricción de alimentos o como hambre, pasar hambre. También lo entienden como comer caro, eh, perder los hábitos y las costumbres. Nosotros no, los nutricionistas de hoy en día, los que estamos en esta corriente, estamos tratando de que la gente ubique... Lo que tiene en su medio y lo prepare de una manera distinta. Okay. Por ejemplo, ¿cuál es la cena de un dominicano común y corriente? Plátano, huevo, salami. Exacto. Entonces, Siete, ocho de las dos. <risa> Ajá. Pero no dos ni tres plátanos. Entonces, si, u, si usted tiene la posibilidad de comprarlo, el plátano, con, por ejemplo, nosotros orientamos hacia un guineo hervido en vez de la mantequilla, un poquito de aceite de oliva, en vez de tu freído huevo, y en aceite, por supuesto, y echarle queso, una tortilla, porque son agradables, ¿verdad? Lo hierves, le echas cebolla y te evita el chocolate con azúcar de noche. Entonces, no es que tú eres pobre. No es que tú eres pobre y que tú no puedes llevar dieta. Es la forma de preparar un alimento que tú, mismos, que tú mismo estás. Entonces, este es un problema que, que nosotros queremos mostrarle a ustedes. La consecuencia del desorden. Uh -huh. Lo que puede provocar. Miren, estos son los, los alimentos que... Ese era el segundo video. <risa> el primer video es el otro que, que yo le quería mostrar. Esas son las comidas que, como yo le decía a Nelly ahora, que son comunes, miren, eh, eso que tú ves ahí, plátano, eso que tú ves ahí, eh, eh, berenjena, vegetales, carnes, carne de gel, carne de pollo, pescado, atún uh -huh. en agua, son alimentos comunes que tenemos ¿Y accesible? nosotros. Exacto, Económicos. económico, Ajá, económico accesible. que tenemos en la casa, porque a veces me dicen a mí, ah, porque si me van a poner a dieta, me van a poner un salmón, uh -huh. y yo le digo, Puedes consumir sardina o atún Ah, que eso es enlatado Déjame decirte que la bromatología Que es una ciencia que estudia la, lo, la, El almacenamiento de, de los alimentos Los procesamientos y todo Es una ciencia Son mínimos los contaminantes que tiene. Idealmente tú deberías agarrar un pescado Sacarlo y prepararlo y comértelo Sin congelarlo sin enlatarlo, sin nada, idealmente, pero la realidad no es esa. Entonces, ante, ante la opción de tú meterte un plato de concón con arroz y qué sé yo cuánto, y una lata de atún en agua, ok, tiene preservantes, tiene conservantes, pero no es lo mismo que comete la, el pastelito, la empanada, el arroz, el pan. El, la, doctor, la, el pan. Usted, doctor, usted comparar. Un, un platito de concón con una bicholita por encima Y, y sustituir por un Vitor, poquito de activo Ahí está Víctor eh, Ahí está Víctor, lo que yo le decía Mira, ahí está lo que yo le decía a Nelly La tendencia moderna hacia la alimentación No es a prohibirte nada de eso uh -huh. Tú puedes, ejemplo Tú lo sabes bien Víctor Que una persona Ejemplo, como yo le quito si soy nutricionista A una persona que en cuaresma se come una bichola con dulce ¿Cómo yo te quito a ti que te comas un zancocho si viene de Nueva York y que tú te recibas a tu familia y que no te lo comas? Ahora bien, eh, si, si tú no, si no le quita eso, eso, esa, ajá. Esa, esa, esa, ahora bien, te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te gustan los resorts? ¿Y al resort? Claro, me encantan. Sí. ¿Y por qué tú no vas todos los jueves? Porque no puedo. ¿Por qué? Bueno, por razones económicas. Perfecto. Lo bueno no se puede dar todos los días. Ni en todo momento. <risa> el doctor es ¿Entiende? amigable con sus pacientes sí, claro. y le no, a hacer su dieta no, de lo que tiene que, en su que caso, tú, por ejemplo, bueno. si tú de lunes a viernes y no tienes un problema de salud que te lo impida. No, pues, doctor, Nelly, porque lo que pasa es que el doctor Amarante, una de sus características y que le ha dado muy, muy buenos resultados, es que Amarante no te pone una dieta, él te adapta el, el ambiente en que tú tienes, que tú te desenvuelves, o sea, eh, reajusta lo eso que eso lo tú que, digo, que hace que marque la diferencia claro, y claro. otra cosa eh, eh, Víctor, por ejemplo el, nuestro estilo de trabajo es tener contacto diario exacto como debe ser ajá, sí. contacto diario a través de los medios uh -huh. porque no te puede, un nutricionista no te puede soltar a ti con un papel para que lo pegue de la nevera y vete en un mes doctor, ahora eh, que usted eh, habla de eh, un papel eh, tengo entonces, inquietud. para terminar la idea Ejemplo, si tú llevas tu régimen de alimentación lunes a viernes, haces tus ejercicios mínimos, básicos, que no necesariamente tienes que irte a Montecristo en una bicicleta, y un, y, un, y un sábado tú quieres un mofongo, quieres un pedazo de pizza, quieres sancocho, tú puedes comerte una porción de eso. Y eso no te va a alterar a ti, tú, tú, eh, como aclaré, si tú no tienes una enfermedad, porque si... Eh, el doctor dijo que tú puedes comerte un postre, pero tú eres diabético, Exacto. ahí no, ¿me entiendes? Pero si tú tienes un régimen para bajar de peso y tú dices, vamos a comer fongo, donde restaurante que tú promocionas aquí, no sé, <risa> entonces tú puedes ir ahí y, y si tú llevas a tu esposo, o tú llevas a tu esposa, tú puedes compartir un mofongo para los dos, que digan que están mal en el restaurante, mira yo pidieron uno Porque que padre. le dé vergüenza <ríe> <ríe> eh, es lo que la idea es eh, Nelly, no inhibirse de esos placeres como tú dices, pero un martes, la un martes de que tú estás en tus labores propias de tu trabajo, que los niños al colegio, que esto, no tienes que pararte a comprar un postre cuando tú quieres bajar de peso y estar saludable no tiene que decirle a la muchacha que trabajaste un loco de chuleta, porque es miércoles, un miércoles. Tú me entiendes. Es un día que tú puedes hacer. Eh, porque qué pasa, ese cuerpo que tú tienes ahí, ese cuerpo que yo tengo y tuyo, es el que tenemos para viajar en el tiempo y en el espacio. ¿Nuestra no carrocería? No, no, tenemos para <risas> tú a tus niños crecer, para tú graduarlo de médico, para tú casarlo. Para tú viajar, conocer París, conocer Nueva York, para tú poder cagar a tus hijos y retirarte un día, tú necesitas salud. Y si tú sistemáticamente, todos los días, comienzas a, a darte un placer, a darte un placer arrodiario, cocinando con sopita, eh, pan con mantequilla, chocolate con azúcar, empanada de tarde, cerveza los jueves, los martes, los miércoles. Soda, eh, no hace ejercicio porque lo posterga, porque yo siempre he dicho, mira, eh, el inconsciente, como la forma, a veces cuando tú quieres, ejemplo las mujeres, cuando quieren comprarse una cartera y no tienen mucho dinero, tienen 10 carteras, 11, y dicen, pero que esa cartera es la única que me combina con los zapatos que, que yo tengo, y hacen el lío, a veces cuando tú quieres tener una tendencia a comer tú comienzas a decir es que yo soy muy trabajador yo debo la casa ya yo me tengo, merezco yo tengo hijos yo no soy chapeadora yo soy una persona que depende <ríe> de mí yo no heredo nada yo no tengo tiempo pero cuando yo te digo a ti ven en eh, eh, eh, a buscar el dinero de la publicidad que te tengo aquí Papá ese, ¿eh? <risa> yo me voy a ir yo, yo voy de viaje, visto. Cuando eh, me voy mañana, eh, de viaje para yo, Nueva yo York. Yo voy ayer, doctor. Ajá, entonces tú dices, ya yo, yo tengo el parqueo, ¿verdad? Entonces, para lo que te interesa, tú saca tiempo, porque uh -huh. ninguna madre descuida a sus hijos y están ahí porque le interesa. Entonces, tú, si tú pones en el grupo de prioridad tu salud, elegir los alimentos, los días que no hay fiesta los días que no hay cumpleaños de tus hijos los días que tú tienes tu rutina diaria elegir los alimentos más favorables para ti y hacer un ejercicio aunque sea en tu casa la tecnología de hoy nos da a nosotros muchos recursos con una tablet, un celular, un Baya. televisor inteligente un escalón, hay un pase, hay un a veces me dicen a mi persona yo no puedo porque yo sufro de la columna ¿tú entiendes? yo sufro de la rodilla y yo le digo a un step, un paso, un escalón, baja un pie, un paso, sube el otro pie, lo junta los dos arriba, lo baja, y cuando te cansa, coge dos botellitas de agua, llena de arena o algo así, o una sola, y la pasa de mano a mano, entonces no hay ninguna enfermedad que te prohíba un ejercicio, es la intensidad del ejercicio y el tipo de ejercicio, entonces, eh, yo no sé si tú tienes el otro videito donde están las arterias y las cosa que son dos videos que yo te traje. Bien, en lo que busca el otro videito, doctor, uh -huh. Este, usted ha explicado que cada persona tiene un régimen especial, razón por la que yo siempre también digo, que si a usted le dan unas indicaciones de que usted va a llevar una, un ejemplo, bueno, la palabra dieta no es lo adecuado, pero que usted va a tratar de eso, y la gente que se pasa papeles de uno a otro, de que mira, a mí me dio esto el doctor, yo estoy con Amarante, tú lo puedes hacer, esto es lo que va <tose> sin saber las condiciones de ese cuerpo, eso es uno. Y lo otro, doctor, ¿cómo puede saber una persona cuál es su peso ideal de acuerdo a su tamaño, estatura, conformación física? Mira, eh, yo siempre en las redes, que soy muy dinámico en las redes, yo siempre le pongo... Que, que tú no puedes llegar cibernético ajá, Que tú no puedes llegar A echarle misma cantidad de combustible A una pasola que a una jipeta. Por ejemplo eh, ¿Verdad? Tú no puedes llegar a un atajo Tú te ríes llega llegas a un atajo Le dices échame 100 pesos de gasolina y si llega... te da el y, es, y si tú llegas en una pasola y le dices, échame cuatro mil pesos. Los seres humanos somos muy distintos, incluso los hermanos de una sola familia. Por eso es que, eh, mira, si tú te tienes que cortar el pelo, ve de dónde un estilista. Si te tienes que arreglar una carrera, ve de dónde un estilista. Si quieres estar informado, ponga contacto diario, no te pongas a buscar cosas. Pero bien que ve, doctor Neymar, Entonces, ¿eh? <risa> Voy a tener que de a sí, Entonces, Tú tienes que buscar un profesional porque cada cuerpo, mira, todas las personas tienen una forma de reaccionar ante cada tipo de, de estímulo. Los alimentos son los que te dan la conformación a ti de tu cuerpo, tu salud. Somos un equilibrio de alimentos. Cada persona reacciona distinta. E incluso una persona va actuando por etapas. Si tú te das cuenta, la primera etapa de un plan de alimentación es rápido, pierden más libras luego van pidiendo menos libras, van pidiendo menos libras, luego se estabilizan un tiempo que se desencantan mucho en esa etapa, que se llama meseta, pero cada, cada etapa de esa lleva un plan de alimentación distinto, entonces si, si tú cedes tu, tu plan de alimentación a otra persona que tiene una composición corporal diferente, una edad distinta, Todo diferente, un tamaño distinto, un metabolismo distinto, y una etapa de su plan de alimentación distinta a la tuya, posiblemente tú lo que estás haciendo es un desorden metabólico en esa persona y lo puedes llevar a una enfermedad, ¿tú me entiendes? Eh, cuando tú comienzas a llevar, y si fuera así tan fácil, dieta internet, baja una dieta y llévala, entonces yo... Yo le digo a la gente, bueno, si tú quieres, a veces me dicen a mí, una mándame una dieta y le mando 60 dietas, le digo yo, pero, no te, ejemplo, no te va a funcionar, porque eh, tiene que ser evaluado por un profesional. Una una de las de la formas de tú averiguar, mira, hay tablas de peso ideal que se, que se llevan, pero una de las cosas más prácticas, hay peso... Eh, nosotros lo tenemos clasificado en denutrido, bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad, obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3, obesidad extrema, súper Eso se determina a través de la edad, tamaño, eh, sexo, eh, género y también grupos étnicos, que más o menos tenemos tabla para eso. En internet... Existen unas, eh, en Google, usted puede buscar eh, IMC, índice de masa corporal, y le pide los datos suyos, usted lo introduce y le puede dar cuál es su condición. Pero una de las cosas también que usted puede observar es mirarse. <risa> el espejo. Exacto, mirarse en el espejo y usted se podrá dar cuenta que, <risa> que, que, que es importante ver y observando los cambios. Por ejemplo, un hoyito de la correa se estima 10 libras. Las personas que suelen no ir mucho al baño, tienen que engordar. Libre. Esa es la pregunta que, que, que le iba a hacer al doctor. ¿Tienen que regular eso? Claro, mira, en el, en el, cada vez más nosotros estamos eh, comiendo productos industrializados. No estamos saliendo de lo íntegro, o sea, de lo natural. Uh -huh. eh, todos esos alimentos que te venden, a veces nosotros de comparón de que el arroz va blanquito eh, y ese es el arroz que le quitan la parte de la cáscara de la, de la celulosa que tiene, donde tiene la fibra. Cada vez más estamos comiendo menos fibra. Entonces el intestino es una, un tubo, ustedes lo han visto, con la que, uh -huh. verdad que se rellena. Ese es el intestino. Es un tubo que se mueve según la cantidad de, de sustancia que tiene. Es como un anillo que tiene que lo empuja hacia afuera. Entonces, ¿qué resulta? Que si usted come pan blanco, refinado, eh, papita, eh, cosa enlatada, eh, jugo, ¿qué va a tener el intestino para moverse? ¿Me entiende? A veces me dicen a mí... Personas que le han dado diarrea o que han tenido intoxicaciones, dicen, ah, que yo llevo dos días sin, sin ir al baño, pero ¿qué tú tienes en el estómago? Y agréguele un bajo consumo de agua. Un bajo consumo de agua, <risa> que es muy eso es importante claro. que tú lo hayas dicho, que nosotros ahora con esta climatización artificial que tenemos, eh, el mismo afán de vida, no tenemos agua. Yo mismo, eh, si tú vas a mi oficina, vas a encontrar que tengo una botella de agua ahí para acordarme que tengo que beber agua. Eh, eh, y todas esas apps eh, me ayudan un tiempo, pero tú te aburres de las apps. Eso tú descargas una A de contar pasos, de contar calorías, de anotarlas. Tú lo más lo hace tres días y eso es, es, es crear un hábito. Por ejemplo, tú mismo tienes aquí ¿ves? una copa de agua. Cuando tú no estás en cámara te bebes un trago, eh, porque el agua, ¿cuál es la cantidad de agua que hay que tomarse? La mía está más bajita que la de Vita. Ajá. ¿Cuál es la cantidad de agua que hay que tomarse? La cantidad de agua que hay que tomarse es a dosis respuesta la que tú puedas. El agua no te, va, la intoxicación hídrica es enorme. Tú tendrías que tomarte una cantidad Do alta. Doctor, finalmente, eh, ¿cuál es ¿Cómo podrían, por ejemplo, esas personas que cogieron esas libritas de más, que no la tenían cuando inició, por ejemplo, esta, iniciaron esta festividad, o cuando comienzan las festividades de, de, de fin de año, ¿cuál sería la, la, la forma para, para recuperar esos esa, esa, eh, Ese ideal. físico sí que tenían antes de iniciar. Eso es muy importante, Víctor. Tu pregunta es muy importante. Lo primero que yo les recomiendo, porque hay dos tipos de personas. Los tipos que son vigoréxicos, que viven en el gimnasio, llevando dieta. Eh, pues, ¿Vigoréxicos? Se, exacto, que viven calculando, calculando todo. Uh -huh. y, y, y estamos los otros que... No, no, que <risa> que somos, bueno que usted se incluye, para uno <risa> <me lo hace. risa> Y estamos los otros que si nos pasa un chulo por el lado, o un kipe o una cosa, se nos van los ojos. ¿Tú entiendes? Y que no somos muy asiduos a los ejercicios. Entonces, si tú eres un, un, un, una persona asidua al gimnasio y a la dieta, te es fácil. Ahora, a los que no somos asiduos a, a, a someternos a régimen de alimentación y a gimnasio, yo les recomiendo que no cojan las cosas con fiebre. Con, con, ¿cómo fiebre sería? Con ahínco, con, con uh -huh. a, a la rápida. Pasar de, de, de haberse metido un pueco entero con todo y grabo, de que a comer lechuga eh, eh, eh, y, y, y a contar calorías y a comprarse un peso y a apuntarse di que en un gimnasio y pagarle a un tipo así que, di que, que lo para que me ponga a hacer ejercicio en enero, tú tiendes en marzo ya a abandonar eso porque te estropeó. Eh, eh, el tipo te, te entiende, eh, te Una amiga tuya que tú anuncias se fue a, aquí al a, a hotel aquí y la pusieron a que no, no lo voy a decir. No, no, no me no, más. <risa> no. Y la pusieron a poner no, una goma de tractor de un lado a otro. Yo le dije no haga eso que yo, me lo dijo. Te va a matar de columna. Exacto, porque tú tienes seis años sentado en una agencia. Cambiando dólares y cosas, entonces. <risa> <risa> entonces <risa> terminó en, en el siglo poniéndose una, una dipirona en la espada, porque no, y no movió más, y dejó pago todo. No entonces, digo, si muero, no <risa> <risa> entonces, el ejercicio es muy bueno, es muy bueno, pero si tú no tienes una cultura de ejercicio, empieza al paso, tranquilo, con cosas, ejemplo, hasta con 15 minutos, 20 minutos, dependiendo tu cuerpo, Ejemplo, eh, al paso. No tratando desde el primer y, día. Y la alimentación, comenzar a dejar esos hábitos malos. Miren, cinco cosas: azúcar, azúcar. Harina, blanca, azúcar. azúcar harina blanca. Anoten: azúcar, harina blanca, eh, mantequilla, mayonesa, queijo, esos aderezos que se le ponen. Eh, controlar o eliminar el alcohol y hacer algún tipo de actividad física, aunque sea antes de bañarte. Subir, bajar un escalón, en una licra, tú subes, bajas, que si tú empiezas con 20 minutos, no es bueno, pero empezaste a aflojar el cuerpo, a crear un hábito. Ir increciendo, de abajo hacia arriba, porque tú tienes que hacer hábitos sostenidos. Y otra cosa, para tú poder lograr tu salud, y tu, y, tu, y, tu, y una buena imagen Tú tienes que encontrar una razón Miren, hoy en día Usted maneja, se baña Sale a hacer diligencia Pero quiera usted Quiera usted no verse con un lado muerto de cuerpo Por una hipertensión arterial Una amputación por una diabetes Una diálisis tres veces a la semana por un riñón y eso se logra eh, de los 25 a los 40 años, cuando tú estás metiendo chicharrones, cerveza. <risa> y mira, es feo estar en un intensivo. Bueno, es feo. No, ¿No usted, más? ¿Eh? Nosotros, usted, usted decía <risa> que ya es una costumbre usted estar para esta época del año llevando esas orientaciones. Para nosotros nos gustaría que usted estuviera todavía con mucho mayor frecuencia porque ese tipo de orientaciones hay que mantenerlo durante todo el año para conseguir al final lo que queremos. Así que... Eh, le agradecemos como siempre su, la solidaridad de acceder a esta invitación. Así que gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ustedes por su atenta invitación. El doctor Jorge Amarante, nutriólogo, compartió con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP de Contacto Diario.